Participando en y quiero hacer una reflexión con motivo un poco de la cesión de lo cual es a colectivos. Eh, cuando hablamos un poco de modelos de autogestión, entendemos la autogestión como, como un modelo donde los procesos se tienen que elaborar 24 horas al día, 365 días al año. Eh, nos entristece un poco el hecho de que, que en realidad, no, no hagamos ni un cambio, es decir, seguimos con la misma ordenanza, la ordenanza 19, y me parece que tenemos que haber elaborado un proceso, un proceso con los jóvenes, viendo sus realidades, qué necesidades eh, quieren, cómo adoptar las nuevas ordenanzas, esos nuevos modelos de autogestión, porque claro, en este sentido, ahora nos damos cuenta de que claro eh, van a llevar unos horarios que en realidad les va, a, les va a coaccionar un poco, establecer horarios hasta las 10 de la noche o hasta las 11 de la noche, no van a poder desarrollar muchos muchos eh, actos o muchas cosas, entonces eh, nos entristece y, y creo que tenemos que haber hecho un proceso un poco más laborioso, sí que igual un poco más costoso, entiendo también la ansia de los colectivos por querer hacerlo, pero creo que tenemos que hacer esa pequeña reflexión un poco y adoptar otras medidas, y sobre todo dejar constancia en esos modelos normativos que se establezcan esos cambios un poco, cambiar esas ordenanzas para ese respecto.